...sintonizan toda la programación de medios Telenor... ...en esta ocasión nos encontramos en el Palacio de Justicia... ...de San Francisco de Macorís... ...donde cada 7 de enero se conmemora el Día del Poder Judicial... ...y repetimos este, en estos precisos momentos... ...una tímida presencia de personalidades... ...las cuales se espera que se den cita acá... Eh, ...en estos actos conmemorativos del Día del Poder Judicial... ...los cuales tienen programado una serie de actividades... ...entre ellas la audiencia solemne... En ...en la sala de audiencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación... ...esa actividad está programada para las 9 de la mañana... ...a las 11 de la mañana el Poder Judicial eh, tendrá una misa de acción de gracia... ...en la Catedral Santa Ana de esta ciudad del Jaya... ...y a las 12 del mediodía estarán entregando la ofrenda floral... ...en el Parque Duarte al busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte... ...repetimos, todo está listo en este Palacio de Justicia para la conmemoración del Día del Poder Judicial, el cual se celebra cada 7 de enero. En la ciudad de Santo Domingo lo propio se hará en la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente de dicho órgano, Luis Henry Molina, estará haciendo sus actos protocolares con la presencia del presidente de la República. Eh, licenciado Danilo Medina, de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Usted mantenga la sintonía en medios Telenor.